Bienvenidos a otro capítulo de la tripa En esta ocasión les vamos a hacer unos aros de calamar. Esto que estoy haciendo es para poder estar tomando con una cervecita no zombi. Aconsejo siempre cocinar mientras uno bebe. Esta es mi cocina, esta es el taller Xilotl. Aquí es donde hago toda la magia. Madre. La receta es muy sencilla. Vamos a empezar haciendo pan molido, lo voy a picar un poco de perejil, después le vamos a agregar la ralladura de limón, el objetivo es que tenga sabores ácidos, vamos a agregarle pimentita. compré chapulines y los molí en el moltajete. y tiene un poco de cáscaras de jitomate deshidratadas. Sal, sal de grano y la voy moliendo al momento vamos a revolver y ahí quedó nuestro pan para los aros vamos a prender el aceite para nuestros calamares van a estar fritos hay que tener mucho cuidado con el aceite porque se puede incendiar muy fácilmente si no lo controlas no lo usas ok vamos a empezar a hacer la salsa Vamos a agarrar unos chilitos, ¿no? Le voy a echar dos ajitos nada más. Aquí también nos ayuda mucho la sal en grano. Miren, la verdad es que el molcajete, si lo vemos en forma práctica, no es rápido. Pero, a diferencia de la licuadora, se queda con muchos de los sabores que tenemos y aparte al estar martajando, pues obviamente me estoy quedando con pedazos de la piedra. Eso da mineralidad, o sea, da sabor. Cuando alguien diga, ay, no cambia el sabor. Dígale que deje de decir pendejadas, obviamente cambia el sabor. Vean que la piedra tiene que ser negra, está porosa. Eso, eso habla de que es un buen cajetero. real, ¿no? El otro, pues obviamente luego los venden ahí nomás de cementito, ¿no? Bonitos, pero pues son, es peligroso incluso, ¿no? Porque, pues claro, es tóxico vamos a echar unas gotas para seguir martajando nuestra salsa yo no como picante por eso lo hago con, con serranos rojos pero si tú si lo comes puedes cambiar eh, el picante por habanero o te puedes poner incluso hasta chiltepín, ¿no? o puedes ahí modificarlo esto quedó aquí vamos a ver si está bien de sal ¡Mmm! Aquí es cuando te enchilas. Pero si no lo pruebo, pues como sé cuánto a estar, ¿no? Aquí me queda un poquito salada, entonces le agregué por eso más limón. También le voy a agregar un poquito de más pimienta. Aquí tengo un poco de mayonesa. Y lo que le voy a hacer es agregarle esta hermosura. De este lado vamos a poner un huevo, vamos a batir, y el pan que teníamos. ¿sí? Entonces aquí ya llegan nuestros hermosos calamares. ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es muy pinche fácil. Harina, huevo, pan. Si quieren que queden muy crunchy, volvemos a repetir la acción. Huevo y otra vez, harina. Obviamente, puedes ocupar cubiertos o, o palillos, si quieres, para no ensuciarte. Yo sí recomiendo siempre estar tocando más la comida, ¿sabes? El tacto juega un, un papel bien importante en la gastronomía. Jueguen con ello, o sea, ténganla. Bueno, no jueguen con la comida. Es pecado. Ah, pues ver. Verga Mira, mira, mira, mira, mira, Viste mira, se mira, mira, mira, mira, mira, mira, Verga, Verga, Chequen, esto ya es muy caliente. Si lo destapo, se incendian automático. Aquí, es, si le echas agua, puta, puedes... puedes esto es peligrosísimo. Tápenlo, que nadie se mueve. O sea, no va a pasar nada. Pero sí si tengan cuidado con las quemaduras de aceite. Son super perros. Lo hice a propósito, ¿no? Que, que claro, pues que yo estoy la pendeja. ¿eh? Solo quería que ustedes entendieran pues, los peligros de esta madre entonces pues cuando uno la caga no lo ponemos atrás y uno bebe vamos a freír alto entre el entre donde está el límite de la olla o el sartén donde lo hagan y donde está el aceite porque si aventamos varios obviamente va a rebosar vieron cómo inmediatamente se hace espuma ahí está caliente el aceite El calamar es algo que se cose muy rápido. Entonces si el pan ya lo ven dorado no tengan problemas. Porque a final de cuentas el calamar ya estaría hecho. ¿no? O sea, se cosa muy baja es muy rápido de hacerse. Hemos acabado con nuestros hermosos aritos de calamar. Los pongo por acá, relajante, ¿no? Puedo agarrar el limoncito. Y aquí vamos a poner nuestras salsitas. Boom. bien servido. Mmm, oh, muy bueno. La verdad es que combinan perfecto. Hay un sabor picoso, la acidez está perfecta, la chela, la chela es una muy buena chela, tiene muchos tonos cítricos. Saludos, muchas gracias por haber estado viendo la tripa. Espero que les guste esta receta. Yo soy Alberto Harvey. Y esto fue la tripa y los aros de calamar. Salud.